Gracias, presidente. Gracias. Decía que la moción que debatimos hoy es sumamente importante para nuestro país porque la precariedad laboral y la temporalidad en el empleo es ya una realidad instalada. Desde aquí queremos decir, sin embargo, que no nos resignamos a ese cambio de modelo que las élites quieren normalizar, que seguiremos resistiendo y luchando por una vida digna, mostrando que hay alternativas. Hoy lo hacemos aquí, en el Congreso, y cada día lo llevamos haciendo de manera organizada también en las calles. Esta moción del Grupo Socialista recoge aspectos que nuestro Grupo Confederal Unidos Podemos en Comú Pudem y en Marea comparte, aunque no nos parece suficiente. Por eso hemos presentado una serie de enmiendas con un ánimo francamente constructivo que van a ser aceptadas. La realidad ahí fuera es sumamente difícil para la mayoría social trabajadora. Se nos habla de recuperación y, sin embargo, el día a día de la, de la gente no lo vemos, aunque la ministra de Empleo, señora Báñez, se empeñe en presentarnos un panorama satisfactorio, maquillando las cifras de una forma descarada. Tal vez será porque no conoce la realidad de su entorno o tal vez será porque, de tanto representar a las élites de este país, ya comparten burbuja y no se dignan a salir de ella. El 1% de este país vive mejor que antes de la crisis, porque mientras las rentas salariales se han devaluado y han perdido peso en la renta nacional, las rentas del capital han ganado terreno. Ese 1% ahora acumula el 20% de la riqueza, cuando en el año 2011 acumulaba el 17%. Son cifras realmente escandalosas. Sus señorías del Partido Popular saben que el incremento del paro en más de 56.000 personas en el mes de octubre es una muestra más del fracaso de su gobierno, que no ha sido capaz de convertir el crecimiento del Producto Interior Bruto en creación de empleo y ahí están los datos, 12.000 personas más paradas que hace un año. Menos del 10% de los contratos registrados son indefinidos y entre ellos menos del 5% lo son a tiempo completo. El empleo que se crea es de tan baja calidad que resulta imposible hablar de recuperación económica, porque bien lo saben ustedes, hay más trabajadores y más trabajadoras, pero menos trabajo y encima son más pobres. Este mes de octubre se presentaron indicadores que nos decían que ya el 30% de todas las personas consideradas en riesgo de pobreza y exclusión social resulta que están trabajando. Los colectivos más vulnerables de nuestro país, como las mujeres, los niños y las niñas, o las personas extranjeras no comunitarias, son amplia y duramente castigadas en sus condiciones materiales de vida. Y, sin embargo, señorías, somos un país con un excelente potencial, con riqueza, con un tejido social capaz de ponerse en marcha para revertir esta situación injusta de desigualdad y mal vivir. Y de nuevo, también la precariedad laboral tiene rostro de mujer. La brecha de género en términos de desempleo se ha ido ensanchando. El mes de agosto pasado se cerró con medio millón más de mujeres apuntadas en el Servicio de Empleo Público Estatal. Además de esto, aquellas mujeres que encuentran un empleo es de peores condiciones, menos salario y a tiempo parcial. Y esto no lo decimos nosotras, señorías del Gobierno. La Comisión Europea, en su informe sobre España de 2017, nos dice que los niveles de pobreza y desigualdad en España se encuentran entre los más altos de la Unión Europea. Y no estamos hablando de ninguna organización revolucionaria, ni siquiera de una ONG. Es la Comisión Europea la que sigue diciendo que la expansión económica no se traduce en, av en avances sociales. Estamos hablando de cerca de 13 millones de personas en nuestro país en riesgo de pobreza y exclusión social, un 28% de la población. Este informe también nos indica que el fenómeno de los y las trabajadoras pobres está relacionado con los contratos a tiempo parcial, los bajos salarios por hora y la baja intensidad en el empleo de las familias españolas. Y ante este panorama hay que actuar rápidamente y de manera constructiva. Por eso hemos registrado una serie de enmiendas a la moción presentada por el Grupo Socialista. En primer lugar, hemos propuesto derogar también la reforma laboral del año 2010, la del Gobierno del Partido Socialista, para acabar con el encadenamiento ilimitado de contratos temporales y porque, al igual que la del 2012, ha promovido la precariedad, el empleo parcial y de baja calidad. Hemos propuesto avanzar en cambios normativos para la contratación indefinida, para que ésta sea de forma ordinaria para acceder a un empleo. También en materia juvenil hemos presentado una enmienda para acabar con los falsos becarios. Voy terminando, señor presidente. No se nos escapa, no se nos escapa que estamos ante una moción que, de aprobarse, insta, instará al Gobierno a hacer una serie de cosas que no quiere hacer, lo sabemos. Pero para nosotras, para la gente, resulta imprescindible que esto que hoy se va a aprobar vaya aterrizando en medidas efectivas, en legislación concreta, en acciones políticas que no solo resistan, sino que reviertan un modelo injusto, desigual, que nos quiere condenar a la precariedad y al mal vivir, tratando de normalizar lo que es una injusticia. Y acabo. Por eso, desde aquí manifestamos que no solo vamos a resistir, sino que esta batalla por una vida digna la vamos a ganar. Muchas gracias.